Buenas tardes, Rosemary Tapia, creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, da la bienvenida a los lectores del Círculo de la provincia de Chiriquí y también a todos los que están conectados en las múltiples plataformas. Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube en vivo y Livestream. Lo mismo que ReStream. De esa manera, nosotros promovemos la lectura a nivel global. No solo en la ciudad y en todas las provincias de Panamá, sino también fuera, en el extranjero, porque el 30% de las personas que nos ven residen en el extranjero. A todas esas personas las bienvenida y un abrazo fraterno desde Panamá. Bueno, te toca... Laura, dale la bienvenida a tu grupo como coordinadora del Círculo de Lectura, Siembra de Lectores, provincia de Chiriquí. Adelante. Sí, buenos días eh, a todos los miembros del capítulo de Chiriquí, del programa Siembra de Lectores, programa y círculo cultural. Eh, eh, buenos días por primera vez a Lucila Molina. Eh, y para quienes ya nos han acompañado anteriormente, Julie Boutet, Marena Castillo y Minerva. Así que muchas gracias por formar parte de nuestro grupo. En, el, en la tarde de hoy vamos a hablar sobre eh, diversos autores y sus obras, tanto nacionales como internacionales. Eh, en primer lugar, les tengo que decir que este mes de abril es muy importante eh, para la literatura aquí en Panamá bueno y también a nivel internacional porque sucede que el pasado día 2 se celebró el Día de la Literatura Infantil y Juvenil porque el 2 de abril es el eh, aniversario del natalicio del gran escritor Hans Christian Andersen, autor de El Patito Feo La Sirenita y muchos otros cuentos tan recordados por toda la familia así que ese es el Día de la Literatura Infantil y Juvenil y también se va a celebrar el Día del Escritor Panameño, si mal no recuerdo, creo que es el día 25, en homenaje a Rogelio Sinan. Y el día 23, eh, Rose, de, está relacionado con Cervantes, ¿verdad? Y Shakespeare. Y Shakespeare, exactamente. Así que abril es un mes muy importante para eh, los que nos dedicamos a los libros y que nos gusta leer y también escribir y bueno, quisiera preguntarles eh, qué libros han leído yo, puesto que eh, estoy en el tema en el ámbito de la literatura infantil y juvenil leí un, una obra de un autor panameño, pero primero quisiera darle la oportunidad yo leí un libro de un escritor español Mario Escobar he descubierto la obra y es muy interesante El Mesías es una novela de Conjura Histórica, Madrid 1914. Varios profesores han sido mutilados en la Biblioteca Nacional. Dos agentes, Hércules Guzmán y George Lincoln, tienen que averiguar por qué lo han hecho. Todo parece tener relación con un enigmático libro traído de Europa por Vasco de Gama en su primer viaje a la India. Ambos deberán emprender una vertiginosa carrera que los lleva de una clave a otra descifrando mensajes ocultos durante siglos un rompecabezas que deberán resolver antes de que en Europa entre en guerra y la profecía se cumpla la profecía de Artaban el cuarto rey mago todos hemos conocido a los tres reyes que aparecen Melchor, Gaspar y Baltasar las leyendas indican que además de los tres reyes magos nombrados anteriormente había un cuarto rey, el cual le dan el nombre de Artaban. El rey mago no tiene un fundamento bíblico El cuarto rey mago se llamaba como hemos dicho Artaban. También contempló la estrella y salió a adorar al Mesías Pero cuando llegó al encuentro de los tres reyes la torre de siete pisos cercana a Babilonia estaba vacía. Artaban parte de inmediato, pero en su camino se va a encontrar con impedimentos. Llevaba los presentes más valiosos: un diamante, rubí reluciente y un pedazo de jaspe. En el camino se encuentra con un hombre que, debilitado en medio del camino, imploraba socorro. Los ladrones lo habían golpeado con mal. Después lo abandonan a su fuerza. Artaban se compadeció del hombre, paró su búsqueda y montándolo en su cabalgadura, lo llevó a una posada para que pudiera recuperar su fuerza. Allí curó sus heridas, le cuidó hasta que se recuperó. Antes de irse, Artaban entregó al hombre un diamante para que pudiera recuperar parte de lo pe perdido. Después intentó llegar al templo de Borsipa. Artabán cruzó el desierto sin descanso, viajando de día y de noche hasta que llegó a Belén de Judá. Pero allí no encontró ni a los reyes, ni a la estrella, y mucho menos al niño Jesús. Ni a José ni a María habían desaparecido. Y Herodes había mandado asesinar a todos los niños el mago vio a un soldado que iba tomado de, tomado de la mano a un niño y con la mano sostenía una espada lo detuvo en el momento y como recompensa para que no matara el niño le regaló el rubí reluciente que era la segunda ofrenda preparada para el niño Jesús después errante durante 33 años en el norte Artaban recorrió tierras en busca del Mesías cuando desalentado y enflaquecido llegó al pie de la muralla de Jerusalén, atravesó la puerta de la ciudad detuvo un hombre que avanzaba en sentido contrario y le preguntó ¿dónde está Jesús de Nazaret? aquí ya aquí no puedes ciudad. encontrarle le dijo el hombre Jesús ha sido juzgado y en este mismo instante los soldados romanos lo llevan al Gólgota. Toda Jerusalén ha salido para ver cómo lo crucifican. Artaban se dirigió corriendo hacia la montaña para comprar la libertad de, de Jesús con la última joya. Fue detenido por una doncella que corría con los ojos anegados en lágrimas. Su padre debía fuerte suma de dinero y el acreedor estaba dispuesto a convertirla en su esclava estaban conmovidos con, con el pedazo de jaspe maravilloso la libertad de la chica mientras Jesús estaba siendo clavado en la cruz y moría para salvar a todos los hombres en ese momento dicen los evangelios que los muertos resucitaron se abrieron las tumbas un gran tremón, temblor hizo saltar las piedras de las montañas a orillas de los caminos hiere después otra dejándolo muerto cuando despertó ante el rey desconocido el rey le dice tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber, he sido tu huésped y me has recogido con todo el amor me has encontrado desnudo y me has vestido he estado enfermo y me has cuidado he estado en la cárcel y has venido a visitarme Artaban sorprendido le contestó, ¿cuándo he hecho esas cosas? En verdad te digo que cuando lo has hecho por mis hermanos, lo has hecho por mí. Le contestó el majestuoso rey y Artaban comprendió que cuantas obras buenas había hecho, honraban a Jesús. Esa es la lectura del libro El Mesías. Muchas gracias Viste por favor el nombre del autor Leo Escobar, el Mesía Arios. Muy interesante esta obra eh, ¿Sabe de la nacionalidad del autor? Es, sí, es español Es español Es español de Me Parece tiempo. muy interesante es esta, muy esta obra Uno de los escritores españoles más leídos oh, Bueno, parece muy interesante Sobre todo por el eh, punto de vista De lo religioso y lo histórico y también ese gran Qué mensaje pesante. que está eh, escrito pues, en este libro. Eh, a ver, ¿quién más quiere participar? Juli. Buenas tardes. Buenas tardes. Mariana Castillo. Yo estoy leyendo dos obras por el momento, pero ninguna de las dos la he concluido. Porque me pongo un pedazo aquí y un pedazo allá, pero las dos están interesantes. Por lo menos estoy leyendo sí, sí, sí. la de Idris Germán, La Coiba y la de Piratas, Prisioneros y Fantasmas, que ese fue uno de los inicios de los. Este, expositores que tuvimos, yo no había tenido el, el libro y me, me parece muy interesante porque eh, me remonta algunas cosas que gente de, de más edad que yo me, me contaban sobre historias y así, eso me parece muy interesante y estoy leyendo este de Fernando Corredor Gaitán que se llama Mi vida con el cangrejo. Él es colombiano y eh, esta está eh, muy interesante porque aparentemente es el compadecimiento de cáncer, como, ah, como él a través de, de su buen humor y de no tomar las cosas tan a pecho, sale de la enfermedad, pero eh, es, eh, hace mucha cómica. Eh, porque él vio cuando le diagnosticaron la enfermedad, él se puso, fue en una hamaca, en una casita de playa que él tenía, y allí él comenzó como que le dio valor a la vida, pues, y comenzó a ver eh, eh, eh, cómo estaba su hamaca bajo las palmas en la playa. Dice que en una de las olas vino un poco de cangrejos. Entonces, ellos iban a retomarlo nuevamente, la, pero se quedó uno debajo de la maca de él. Y dice, él describe cómo ese cangrejo lo veía con esos ojos y le, le decía fetato y todo. Bueno, va describiéndolo, pero está muy chistoso. Y espero poder terminarlo eh, para ver en qué queda. Pero también habla de la salud y todo cómo él se comportaba cuando él lo mandaban a hacer este, los exámenes. Por lo menos de que un examen de oncología y un examen. Él dice: Buscaba por Google y por Internet, pero dice él, esos nombres le parecían muy extraños y, y que él no quería complicarse la vida. Y él lo quería ver de otra manera, pues. Pero dice: Lamentablemente, yo crecí eh, viendo esta enfermedad porque primos que se criaron como hermanos, eh, eh, uno era oncólogo, y dice, esas palabras a mí no me eran extrañas porque él las escuchaba y dice que él veía que su primo eh, leía demasiado y veía cosas de, bueno, como estaba preparándose para médico, entonces él veía todas esas cosas. Entonces él dice, yo sabía lo que tenía, pero como que no le quería poner el interés que realmente, y allí va la trama. Así que en esas dos años Ah, ya. Bueno, parecen ser libros muy interesantes. Si nos repite por favor los nombres, eh, uno estaba Mi, relacionado con los piratas, el de Idris, Germán ah, sí, y Tapp. Exactamente, sí. Coiba, Isla de Piratas, Prisioneros y Fantasmas. Ah, ok. Y el, el otro es de Fernando Corredor Gaitán, colombiano, y Mi Vida con el Cangrejo. Ok, muy interesantes ambos libros, uno por el contexto histórico y otro porque está relacionado con el ámbito de la salud, uh -huh. eh, pero desde un punto de vista humorístico que... Bueno, yo digo que posiblemente esa enfermedad a ese autor le ayudó como para analizar o reflexionar sobre su vida, pero intentando ver las cosas con optimismo. Exactamente. Espero que, que, eh, que pueda terminar de leerlos ambos y, y que le gusten los, los mensajes de, de ambos libros. Y Hola. aquel de Idris Staff es eh, muy interesante Sí. No, que debe ser muy interesante por el, el contexto histórico, el, sí, histórico de, y de leyendas, porque Coiba eh, es una isla muy eh, de, de interesante, de, de mucho renombre, de mucho renombre, exacto, y, y de mucho cosas. renombre y muchas cosas han sucedido allí, ajá, y siguen sucediendo, exactamente. Eh, esto, y, no, esto nos hace acordarnos de eh, del libro también de Stanley Hecado, un referente. A un hombre que escribió sobre las aves de Panamá, que de hecho él, a él lo entrevistamos el año pasado y uh -huh. aquí en Siembra de Lectores y él mencionaba que coiba era muy importante, pero desde el punto de vista de la naturaleza y por eso sí. él, este señor de Estados Unidos había ido a eh, visitar la isla y conocer su fauna y flora allí exactamente, así que es eh, muy interesante por el tema relacionado con Panamá y, pues, Coiba, específicamente la isla de Coiba. Sí, pero eh, aquí más o menos en el libro eh, narra, pues, eran los presos que llevaban a la isla y todo lo, como las penurias que ellos pasaban. Pues. Ajá, lo que les acontecía ahí. Exactamente, porque era un, era un área, como quien dice, cuando te decían que vas para Coiba, vas para un área de castigo. Y allí se describe, pues, un sinnúmero de cosas también interesantes y creo que porque está basada más o menos en narraciones de, de como que los que vivieron las experiencias o algunos que escuchaban y tiene también algunas cosas este eh, de narrativas que, que se escuchaban de rumores pero, ah, que, okay. pero rumores que fueron realidad ok, ok bueno, nos nos eh, provoca leer el libro también y bueno, eh, Marena, muy muy interesantes sus lecturas. Gracias. Ojalá pueden eh, bueno, más adelante yo pueda adquirir sí, sí, sí, algunos sí, sí. de esos libros también para eh, eh, poder leerlos. De seguro que van a estar muy interesantes. Eh, a ver, Gracias. ¿quién más que desea participar? Gracias por su participación, Marena. ¿Quién más Gracias. desea? ¿Hacer un comentario referente a algún libro, Julie? ¿O Minerva? Ok. Eh. No sé que hay problemas de conexión, ok. Julie. Momento. Ok. Sí, es que se, se, fue, se le fue momentáneamente la imagen a usted y a Minerva.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 basándose en que las experiencias vividas llevan consigo el inicio de nuestra sanación, sin dejar de lado el papel tan importante que juega la actitud, cambio que cura el alma, nos define y nos ofrece valores personales, aunado a la claridad de nuestros pensamientos. Descubriremos, descubriremos perdón, cómo se encaminó hacia la literatura y creación de grandes proyectos en este campo, Hoy día nos revela un pantallazo de sus alegrías pese a las circunstancias, sus amistades y apoyo. Es así como el tiempo trajo consigo su sabiduría, el descubrimiento de su diagnóstico y estabilización de su salud por médicos comprometidos con su profesión. Rosmarita alcanzó la evolución y abrazando el amor de Dios, convirtiendo su debilidad en fortaleza. Por ello, es apropiado analizar sus palabras.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 y siempre estarás en nuestros corazones. Muchas gracias. Quiero acotar excelente el análisis que ha hecho Julie, de Julie del, de Diagnóstico NPI. Ayer yo publiqué los personajes inolvidables en mi canal de YouTube de y era lo que nadie creía. Hoy van los de NPI y sin duda el análisis de Julie complementa, fortalece esa designación que hice yo de los personajes inolvidables. Gracias Julie. Gracias a usted. Gracias Julie, muy interesante. Yo Gracias. recuerdo de, a ver, no he leído todavía Diagnóstico NPI, pero había leído la, el primer, la primera de las novelas y era lo que nadie creía exactamente esa y bueno, me pareció muy interesante. A, a pesar de que no, supongo que no debió haber sido una experiencia muy agradable para usted, Rose, haber pasado por todo eso que vivió con, en manos de tantos médicos y, y tantas personas que intentaron ayudarla o algunos que no intentaron ayudar. Y qué pena que es, o sea, estas experiencias sirvan como referencia eh, bueno, para algunas personas que es triste que en nuestro país haya profesionales que no, que no tienen mucho sentido humano, sobre todo en el ámbito de la salud, pero eh, también nos subraya eh, la importancia de esos personajes eh, que son médicos, están basados en personajes reales y que sí la ayudaron a usted con su enfermedad, así que por eso me gustó mucho el libro y cómo, cómo le fueron dando un diagnóstico acertado después de muchos años eh, pues que, que demoraron pues para, para poder decirle exactamente qué tenía. Yo la, espero poder leer el, el, la, el segundo el, libro muy pronto. En el, el camino de la vida te vas a encontrar con adversidades, enfermedades. Sí Pero ¿qué es la vida sino un camino hacia la felicidad? importa si estás enfermo no e importa el camino importa el recorrido y todo lo que vayas aprendiendo y evolucionando como ser humano porque muchas veces la enfermedad te hace empático con las personas que sufren y ante aquellos médicos que fueron indiferentes yo los disculpo pero si sí les da una sacudida y le dice el paciente no escogió estar enfermo. Tú sí escogiste ser médico. Cumple con tu deber. Así es que al final ese es el mensaje contundente. Gracias. A ver, ¿quién más desea participar? Eh, bueno, de Minerva parece que se, se, se fue la conexión. Bueno, yo voy eh, a emitir mi comentario acerca del libro que les mencioné que se trata de una obra de literatura infantil y juvenil de un autor panameño bueno eh, mi comentario es acerca de la novela El Bosque Escondido esta obra fue publicada en el año si mal no recuerdo fue en 2002 o 2003 pero no tengo aquí exactamente la fecha creo que debió haber sido en el año 2002 porque se, eh, se lanzó creo que fue en la feria del libro del 2003 me parece a mí Así que, o fue a finales del año 2002 o a inicios del año 2003. Bueno, esta es una obra del autor panameño Eduardo Lince Fábrega, un autor amigo mío a quien conozco desde hace muchos años, es de la ciudad de Panamá. Bueno, él nos narra en primera persona la historia de un adulto quien después de muchos años vuelve a encontrarse con un personaje que se llama Casilda, una bruja perteneciente a la Orden Blanca, y cuando la vuelve a ver felizmente, él empieza a recordar sus vivencias infantiles y se da cuenta de repente que no todo eran sueños, se da cuenta que eran realidad. Casilda es pues una mujer regordeta bien, y sonriente, bien. siempre vestida con una túnica blanca y ella es de carácter bonachón y amistoso. Vive en la Villa de los Brujos, ubicada dentro del bosque escondido del Valle de Antón un lugar lleno de maravillas naturales y seres mágicos como los duendes y animales parlantes. Viendo el peligro que corre el bosque escondido de ser destruido por la malvada acción de la bruja Marquela la regente de las órdenes negras, List, Casilda acuerda con otros seres mágicos buenos llevar de, visi de visita a varios niños para que conozcan el bosque, aprendan a amar la naturaleza y también poder enseñarles a usar... Su magia especial, los niños procedentes de diversos estratos de la sociedad panameña aprenden a convivir además de sus, a pesar pues de sus diferencias. Sus nombres eran los hermanos José y Mani o Manuel pues, las hermanas María Isabel y Lucía, Pedro, Bianca, Marcela y Ana Patricia, la prima de José y Mani. Entre estos José, Mani, Pedro, Bianca, Marcela y Ana Patricia provenían de la ciudad capital, Mientras que María Isabel y Lucía vivían en el campo, en el interior. Los chicos notaron que había una gran variedad de seres mágicos, puesto que conocieron a los gnomos, al duende Pacheco, a la genio Yasmina y al hada Florabel. Sin embargo, entre ellos existía amistad, armonía y paz, aunque cada uno de estos personajes venía, vamos a decir, de una raza o especie diferente, ¿no? A pesar de las felices experiencias de los, niños, de los niños, estos pronto se percatan del peligro que acecha fuera del bosque escondido. No obstante, la protección de Casilda se encuentran con el traicionero tigre Manrique, la bruja Marquela y el brujo Sinforoso, quien lanzó hechizos de codicia hacia el bosque escondido, con el fin de destruirlo. Preocupados al observar lo que ocurría a su alrededor, Casilda y los seres mágicos, deciden regresar a los niños a sus casas para ponerlos a salvo. Bueno, en su primera novela, El Bosque Escondido, este escritor panameño, Eduardo Lince Fábrega, nos transmite valiosos mensajes como lo son ayudar a la conservación de la naturaleza, promover los valores morales y dar a conocer a los fantásticos personajes del folclor de nuestro país entre las nuevas generaciones. Cabe destacar que a la fecha Eduardo Lince Fábrega ha publicado otras novelas tituladas El Valle Prohibido, que es la segunda parte de esta saga de fantasía, El Jardín Interior, que es la tercera parte, y una precuela de esta serie llamada El Misterio de las Esferas. Artless, eh, esta saga del bosque escondido es pues la primera saga de, de novelas de fantasía escrita en Panamá. Posiblemente se trate de la primera. Y si hay algo que me encantó desde el primer instante que conocí esta obra, fue que es posible escribir una obra de fantasía en Panamá con personajes tomados de las leyendas panameñas, pero haciendo algunos cambios para que sean personajes más eh, agradables para los niños. Por ejemplo, aquí en este círculo literario ya hemos hablado de obras eh, que abordan el tema de las leyendas. Y usualmente la tuli vieja los duendes y las brujas son personajes malvados, todos. Pero en esta obra hay buenos y hay malos. Aparte de eso, los que son buenos, pues, eh, quieren conservar la naturaleza y hacer el bien. A diferencia de los malos, que lo que buscan es convertir... Eh, ese bosque tropical tan hermoso, lleno de plantas y animales, desean convertirlo en un desierto como el desierto del Sarigua, así que por esa razón fue que me ha gustado mucho esta obra, porque toma temas muy panameños y los convierte pues en una obra de fantasía muy hermosa Laura yo leí la novela porque Eduardo pertenece a Letras de Fuego todos los sábados sí. nos reuníamos en nos reuníamos en la librería Excedra Book y cuando sí, llegaba, yo me acuerdo de esas reuniones yo participé llegaba, durante cuatro años llegaba un niño a conversar sobre la novela Eduardo se convertía en otro niño y Eduardo era la pasión que él sentía por esos relatos Indiscutible, Eduardo tiene que continuar escribiendo. Y si ve este programa, porque yo se lo voy a mandar, es un llamado a que tomen la pluma, se pongan la computadora y escriban. Escriba Así es. Para es. sus niños Así pequeños... Es. Para sus niños pequeños y para sus niños no tan pequeños que somos todos, porque todos tenemos un niño interior. Así es. Eh, sí, me gusta mucho esa frase de lo del niño interior y lo de la magia especial. Así que eh, yo considero yo, yo tuve la oportunidad de conocer a Eduardo desde que asistí a las primeras ferias del libro en Panamá. La primera que asistí fue la del año 2005 creo que era la tercera o cuarta edición de la Feria del Libro en Panamá. Comenzó en el que... año 2001. Sí, bueno, sí, ok, esa vendría siendo creo que la tercera edición. Acuérdate de que al cuarta. principio era cada dos años y después sí. Cada hizo... dos años, exacto. Bueno, así que tuve la oportunidad de conocerlo y sus obras eh, han sido publicadas eh, por la editorial panameña Piggy Press Books, la misma editorial que publica eh, mis obras. Y bueno tuve la oportunidad de conocerlo eh, lo considero un escritor amigo mío eh, hay algo que he compartido con él durante mucho tiempo y es esta fascinación hacia, hacia lo nuestro, hacia el sí, sí. folclore de Panamá y también hacia todos esos mitos y leyendas que conforman parte del patrimonio inmaterial de nuestro país y también hay algo que que he visto a través de los años, y es que este, estos eh, seres mágicos de los cuales, acerca de los cuales él escribe, eh, podemos decir que en sus historias no solo están dedicadas, de, dirigidas a los niños, estas obras que él ha escrito, la saga del bosque escondido, lo puede leer toda la familia, y estoy segura que, padres y abuelos también van a encontrar muy divertida esta, estas narraciones de estas novelas oh. Minerva, Yo creo que Minerva logró conectarse Ajá, Minerva, ok Sí Le cedemos el micrófono okay. Hola, buenas tardes a todos He eh, superado el impas el, el que hubo que se me sacaba de de línea, estoy leyendo a Ramón Fonseca Mora, ¿verdad? Empecé por Ojitos de Ángel, una historia muy tierna, y luego me fui a la obra que lo llevó a ganarse el Ricardo Miró. Por el título me parecía que era una obra muy tierna, porque yo siento fascinación por las mariposas, pero al leerla es una historia completamente si sí tiene si sí toca a las mariposas de una manera muy especial sin embargo eh, la historia pues pasamos de lo del misterio de las, de, de, de las figuras verdad tipo los duendes los gnomos estas figuras fantásticas a una historia donde él narra donde él nos lleva a través de la narración y descripción de escenarios, de paisajes, de, de sitios de reunión, ¿verdad? nos lleva y nos mantiene en un suspenso permanente, de principio a fin. Es una eh, obra que, sin lugar a dudas, eh, tiene muy bien ganado el Miró, el premio Ricardo Miró, ¿verdad? Eh, hice una breve reseña en donde eh, puse mi pensamiento sobre la misma y eh, pongo que es una obra en donde se teje una trama de misterio, de seducción, de ambiciones y lucha de poder. Eh, el autor de la descripción del entorno de los per y de los personajes de las vivencias propias de cada personaje nos mantiene en constante suspenso eh, nos mantiene en constante suspenso y si bien eh, es una historia irreal parece real parece real, hay un entorno eh, donde el, el, el, el, la época ¿verdad? ...es dirigida por un poder militar... Eh, ...y él describe a través de la obra... ...cómo ese poder, no solo el poder militar... ...sino el poder que está detrás del poder... ...ejerce y manipula situaciones, ¿verdad? ...a favor de sí mismo. También eh, ese poder que él describe en esta obra... Eh, él de alguna manera nos hechiza Con la cantidad de situaciones muy puntuales De ritos macabros que se hacen Pero nos lleva de una situación desgarradora, fea, tensa Y nos saca con el vuelo de las mariposas Es una obra magistral, ¿verdad? Eh, porque todo ocurre eh, con dos, dos personajes, hay un personaje importante que es eh, un coronel bajito, escuálido, de cara desfigurada, y hay un Anselmo que es un eh, magistrado de la corte, que para mí simboliza el bien y la justicia. Y todo lo que ocurre alrededor de estos dos personajes, de Anselmo, como es seducido a través de... Inclusive de una, de una mujer, para hacerlo caer en las trampas. Eh, porque era un, Anselmo era el personaje como fuera del, del resto del entorno. Él un hombre de letras, que le gustaba mirar las estrellas, que vivía absorto y retraído en su mundo, donde no había cabida para que cosas como los lujos, las ambiciones fueran lo que a él lo motivara a caer en, en la trama de corrupción. Entonces los seducen, hay un personaje Isila, que los seduce y a través de ella tratan de hacerlo eh, caer pues, en las redes de la, de, de la corrupción. Es una historia muy bonita, las invito a leerlo, es, hay misterio, hay suspenso, hay romance hay traición, es, es una historia que mezcla muchas cosas, pero que sabe ir hilando la historia con el vuelo de las mariposas. Entonces, esa mariposa que al principio me pareció tan hermosa en la portada, cuando empecé a leer, yo digo, mmm, esto no tiene nada que ver con mariposas. Pero él supo incluir la mariposa, el vuelo de la mariposa y el simbolismo del vuelo de la mariposa y sabe llevar la obra de una manera magistral de principio a fin así que esa fue mi obra de esta semana se las comparto y se las invito a que la lean ah, no repita por favor el nombre del autor y el, el nombre del libro eh, me dijo el vuelo de las mariposas el vuelo de las mariposas de Ramón Fonseca Mora ganador ah, sí, de Ricardo Miró en el Ay, 2000. No sé. Eh, en 1994 se ganó él, él miró con esta obra. Uh -huh. O sea, que es una obra que tiene como reminiscencias de... De los ochenta y la, tantos. De los ochentas y tantos de aquí de Panamá. Exactamente. Okay. Exactamente. Pero también de repente pudiera aplicarse a algo que haya sucedido en algún otro país de Latinoamérica. Porque para esa Damn. época también... En otros países sucedían algunas cosas similares. Okay. Exacto. Exacto. Muy interesante eso. Muy interesante el libro. No sabía que Ramón José camora hubiese, escri eh, hubiese escrito este libro. Sí lo conocía por su obra Ojitos de Ángel. No la he leído, pero sí he visto la, es la escenificación, la, el la dramatización de esa obra de hecho fue en una de las ferias del libro pero no sabía que hubiera escrito eh, pues otra con, con ese tema así que gracias Minerva por su participación a ver, ¿quién más desea participar? yo creo que todos hemos participado sí. ok, sí, muy bien bueno, eh, Lucila, nosotros la invitamos a que eh, a, así como colocó la cámara, quedó muy bien. Así que eh, la invitamos para que en futuras reuniones usted pueda participar con algún libro que usted haya leído eh, de cualquier tema, no importa si es de autor nacional o de autor extranjero. Así que eh, Lucila tiene, le encanta mucho la literatura, la cultura y las artes. Así que ella, estoy segura, que en futuras reuniones va a participar con nosotros. Así es. Bueno, muchas gracias por participar. Eh, espero que nos acompañen en futuras reuniones de nuestro Círculo Literario Capítulo de Chiriquí, que siembra de lectores. Y vamos a seguir leyendo, vamos a seguir leyendo libros de otros autores, para los próximos meses espero poder leer libros de otros autores. En mi caso, yo prefiero preferiría leer libros de autores panameños, o que fueran eh, específicamente de aquí, de la provincia de Chiriquí. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo eh, si puedo conseguir otros libros más nuevos o algunos de autores ya clásicos ah, de aquí. Acuérdate, de Laura, que la lectura sí, es libre. Sí, sí, sí así es, es. Que la preferencia tuya qué buena que sea de la provincia de Chiriquí sí, Pero también claro. hay libertad para que lean a otros para que no crean que estamos encasillados únicamente claro, claro. en un tipo de autor yo también quiero despedir no solo a los presentes sino a todos aquellos que a través de las redes sociales nos siguen para que hagan su círculo familiar su círculo de lectura amical Lean en familia, lean entre las amistades y su vida tendrá otra perspectiva. Adelante los esperamos en todas las actividades del programa sociocultural Siembra de Lectores. Un fuerte abrazo.